a la segunda batalla del canal. Una batalla que constará de una carrera de obstáculos para clasificar a la grandísima, grandísima final. Un minuto tendrá cada participante para completar la carrera de obstáculos que empezará con un water flip Luego tendrán que invocar tres discos en el aro de básquetbol. El primer disco valdrá 15 puntos, el segundo 10 y el tercero 5 puntos. Para finalizar la carrera de obstáculos deberán tirar el frisbee sin mirar desde la esquina hacia la botella. Quien logre tirar la botella será recompensado con 50 puntos. Los participantes con los los mejores puntajes disputarán la gran final y el primero que logre tirar o pegarle a la botella desde la azotea será el campeón de la gran carrera de obstáculos. Uno, dos, tres. Uy, una. Uy. Cinco puntos más. dale, dale. Si sí, mirar, uh, cinco puntos. tiempo sea ¡No! <risa> rápido <risa> dale contigo te rápido tenés que hacer el último vale 50 puntos voy ganar la maxi todavía Se hace campo Se hace campo, mirá sí, Se lo también todavía oh, oh. ¡Dale! dale Dale, dale, dale Cuenta, cuenta, cuenta uh! 25 ya va. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, si ay, ay, Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Uy. Uy. Uy. Sin mirar, no look. Para ganarlo. 1, oh 2, ¡No! no. no. no. Soy el campeón. Bueno chicos, llegamos al final del video. Sí, sí, yo. En el Tolerone, sí. gracias por ver este video. Hasta acá, den clic acá para suscribirse para más videos y den acá abajo un clic para ver los próximos videos. Gracias y feliz Navidad. ¡Hola! ¡Qué cierre!